Sabrina Rojas y Luciano Castro, reconciliados? La rubia y el actor compartieron una tierna postal familiar en la que están a la risas y se muestran muy juntos. Mírala, en la nota. Un poco más de un mes de confirmada la ruptura a la prensa, Luciano Castro y Sabrina Rojas compartieron una tierna imagen familiar. El actor posteó en su cuenta de Instagram una tierna postal en la que se lo ve a él y a la rubia a las risas, En el medio de ellos, está su hijo Fausto, quien prefirió no mirar a la cámara. Todavía en La Feliz los actores y sus dos hijos siguen disfrutando de la playa y el sol. Aunque con esta postal, se confirmaría que hay más que buena onda. El escándalo en la pareja comenzó en la madrugada del 26 de diciembre pasado, cuando la rubia escribió un mensaje muy enigmático en el que acusaba a alguien de psicópata, violento y drogadicto. Por otro lado, Castro compartió en su cuenta de Instagram una captura de pantalla de una conversación con una misteriosa mujer. Ambos posteos fueron eliminados unas horas después y ella aclaró que sus cuentas habían sido hackeadas. Dos semanas después, anunciaron su separación. ¿Sabrina Rojas y Luciano Castro, reconciliados?. El actor publicó una foto junto a la actriz y los rumores de reconciliación se hacen cada vez más fuertes. Mira. Luego de grabar un video juntos bailando con hija, Luciano Catro y Sabrina Rojas se mostraron muy juntos en la red y los rumores empezaron a crecer, se reconciliaron, Hubo un supuesto aqueo de cuentas en la red, rumores de infidelidad y hasta una escandalosa teoría de Moria Kazan sobre por qué Sabrina y Luciano se separaron. Después de decir que la ruptura se dio por el hastío en el que se vieron sumergidos como pareja, la actriz confesó que no sabemos todavía si es una separación definitiva. Ahora, tras mostrarse bailando juntos con su hija, el galán publicó en su cuenta de Instagram una foto con Sabrina donde se los ve muy, muy juntos. ¿Volvió el amor? Sabrina Rojas y Luciano Castro, a los besos. Después de anunciar su separación, a los pocos días la pareja comunicó a través de sus redes sociales que se habían reconciliado. La revista Gente publicó las imágenes de Sabrina Rojas y Luciano Castro a los besos en las playas de Mar del Plata y se los ve reconciliados. Tras nueve años de relación y dos hijos en común, Sabrina y Luciano comentaron en Intrusos, donde dieron la confirmación de su separación, que se habían cansado y parecían más amigos que novios. Sin embargo, en las últimas horas se los vio muy juntos en las playas de la costa y, al parecer, se dieron otra oportunidad. Además, los últimos posteos de la pareja en Instagram también generaron rumores, ella publicó una postal junto a Luciano y sus amigos. Y él prefirió una imagen junto a Sabri. Si no contestamos hacemos como una ola de misterio, una fantasía que es una bola tremenda, difícil de parar. Si decimos que estamos juntos estamos mintiendo, y si decimos que estamos separados van a empezar con lo del hacker, explicó Luciano en intrusos el 7 de enero cuando tomaron la decisión de comunicarlo a la prensa. ¿Por qué tenemos que mentir si no le debemos nada a nadie? No hicimos nada malo. Le dije que cuente que estábamos separados. Elegimos frenar la pelota, se preguntó. No hay una fecha exacta, pero hay un día en que dijimos acá algo no está funcionando y hay que separarse. Empezamos así en octubre o noviembre, un poco antes de que él termine de grabar la tira. 100 días para enamorarse, ya estábamos barajando esta posibilidad. Se nos vino diciembre y él no se fue de casa, porque cuando tenés hijos hay que pilotear un poco, y de repente llegó el verano, añadió Sabrina a lo dicho por su novio. Ahora, si bien no tenemos la respuesta. A los chicos se los ve muy bien y todo hace indicar que se dieron una nueva oportunidad. ¿Será así? Sabrina Rojas y Luciano Castro, ¿reconciliados?